y ahora tenemos la posibilidad de hablar con Julián Rebón, al cual estamos en, el, en la misma ciudad, pero no nos encontramos hace tiempo, nos vimos alguna que otra vez, pero la verdad que la pandemia ha este, derivado la virtualidad. Sí, nos ha distanciado, al menos físicamente socialmente, siempre estuvimos, estuvimos cerca, para decirlo de un modo. Sí, pero es verdad, verdad que hoy lo físico y, y lo social tampoco se pueden deshacer plenamente, no porque efectivamente hoy en nuestra primera reunión, al menos parcialmente presencial y es verdad que le da mucha más densidad social al intercambio. ¿no? Tal cual. Julián, me, me interesa hablar con vos porque tuvimos un intercambio con varios integrantes del comité directivo de diferentes países de, de nuestra América. El Salvador en crisis institucional, nos comentaba Roberto concretamente el temor relacionado con eh, una posibilidad concreta de un armado dictatorial eh, en, en los próximos tiempos. Hablamos con Mónica de un Brasil complicadísimo, con una situación de injerencia absoluta por parte de Bolsonaro, con la lógica de la fake news incorporada, pero también con un desastre la pandemia, un desastre medioambiental. En Chile, con ciertas expectativas con respecto a lo que fueron las movilizaciones y el cambio de sentido que le dieron todo eso, pero ¿cuál es tu análisis de la región? digo Porque es una región, lo dijimos varias veces, de luces y sombras, con gobiernos muy disímiles en los planteos, pareciera dar la sensación que ni los gobiernos neoliberales ni los gobiernos enmarcados, si se quiere por llamar de alguna manera, en el progresismo, están con estabilidad. Digo, ¿En qué momento se encuentra la región? Yo creo que efectivamente, como vos describís, eh, es un momento de inestabilidad, es un momento de horizonte abierto, es un momento de transición. Eh, como creo que es a, a nivel global, es un momento de mucha acción colectiva, Estamos a nivel mundial y también a nivel regional en una gran ola de movilización colectiva, que la podemos ver eh, en, eh, eh, atravesar eh, países y horizontes que anteriormente no atravesaba, al menos de, de modo multitudinario. ¿no? Entonces Estamos en un momento de efervescencia. También estamos en un momento de disputa. Creo que en América Latina, a diferencia de otras regiones, la discusión no está solo en, en el horizonte del neoliberalismo, hay discusión también eh, contra eh, el neoliberalismo. Pero al mismo tiempo creo que la complejidad es que ese horizonte de transición a la democracia que dominó buena parte de los países de América Latina desde los 80, 90 para acá, esa democracia que, que tuvo muchas, muchas promesas, sobre todo en términos de derechos sociales, no, no pudieron ser correspondidas, ¿no? Eh, empieza también, no diría a ser cuestionada, pero por lo menos a, a sufrir procesos de degradación en, en diferentes países de, de nuestro continente. Procesos de degradación que también a veces se revierten, como en el caso de Bolivia. ¿no? Y decía también que estamos en un proceso, obviamente, de, de disputa. entonces Ahora, cierto es que en esa disputa, capaz, a diferencia de otros momentos, no hay, como decir, faros, no hay modelos a seguir, ¿no? Uno, pasando rápido y pronto, uno puede encontrar incluso en los países en los cuales el neoliberalismo alcanzó hegemonía, hoy encontramos, gracias a, a estallidos, ¿no? eh, aperturas, aperturas del horizonte de cambio social. Chile es el ejemplo más nítido de ello, con una constituyente en marcha, pero también podemos ver, eh, eso, tal vez, eh, no con este grado de desarrollo en términos de apertura, pero sí en términos de movilización, como el caso, el caso de Colombia, ¿no? Entonces digo... No hay esa hegemonía neoliberal que de algún modo amalgamó democracia liberal y neoliberalismo. ¿no? Encontramos un giro a la derecha de parte de parte de la derecha, no se expresa nítidamente en Bolivia, podría estar expresándose de otro modo, de un modo más carismático, más complejo, con un más heterogéneo en los niveles en El Salvador, ¿no? Pero, eh, y y en, todo, en casi todos los países encontramos el, el, la, la emergencia de alternativas a la derecha de, de, la, de la derecha, ¿no? Entonces, digo, ahí tampoco hay un modelo, porque el modelo era, eh, era Chile, ¿no? en algún momento era un modelo, Colombia, ¿no? Y ahora cuando los candidatos de derecha tienen que, que plantear un modelo de Argentina, por ejemplo, no, no tienen un país claro al, al, cual, al cual referir, ¿no? Entonces, hay una crisis ahí, eh, hay una crisis, y hay una crisis, yo creo que hay una, esta situación es que diferencia que hemos, en, en principio empezó con una respuesta a ciertos procesos de, de cambio social de los gobiernos progresistas, ¿no? En, algunos, en el momento en que empiezan a entrar los gobiernos progresistas, pero también alentando esa crisis, ¿no? la situación de que, bueno, los gobiernos progresistas fueron grandes fueron y son grandes experiencias de cambio social, ¿no? al menos de cuestionamiento, al neoliberalismo, de principios de autonomía regional, de mayor participación del Estado, de mayor presencia de políticas sociales, con sus grandes variaciones, algunos más eh, instituyentes, otros de reformas más graduales, no pero de, de transición en el marco de la democracia, de la democracia liberal. Bueno... En algunos sectores, en algunos momentos puntuales, parte de las clases de dominantes eh, prefieren jugar ¿no? eh, eh, a degradar la democracia a que se profundice el cambio social. Digo, Brasil en parte es, es eso, ¿no? la, la exclusión del principal candidato de la contienda electoral. Bolivia asume un proceso de movilización que se vincula con un golpe, un golpe de Estado, ¿no? Es eso, se revierte, no tampoco podemos decir que hay una ola de golpe de Estado como la hubo en el pasado, ni que necesariamente las la formas de degradación de la democracia eh, la forma de degradación de la democracia se consolidan. Pero están, e incluso, y, y cuesta capaz pensarlo y discutir nosotros, procesos originados en el, camp, en el campo popular. Eh, también se, eh, se registran elementos de degradación de la democracia. Acá va a haber una nueva reelección en Nicaragua, pero en la cual se excluyen una parte significativa de la contienda electoral de los candidatos opositores, ¿no? y eso nos, nos alerta de, del horizonte y que, y que no hay una cosa eh, única y unívica. Al mismo tiempo, vos lo señalabas, hay muchísimas luchas sociales, eh, estamos, estamos en, transitando la constituyente eh, chilena con un gran proceso de radicalidad, pero al mismo tiempo con un proceso electoral que también de resultado incierto presidencial el, en simultáneo. Y en esa constitución, lo que uno va a encontrar en toda esa discusión que no hay un horizonte de referencia nítido al serio. ¿no? Los gobiernos progresistas plantearon grandes desafíos, pero también, obviamente, parte de sus éxitos plantearon nuevos desafíos que están en las experiencias que están en marcha y en las luchas sociales: cómo responderlos, no cómo responder la respuesta a nuevas necesidades, a nuevas formas de participación. A una tensión en, entre el desarrollo y, y, y los aspectos socioambientales. Bueno, hay un montón de cosas que, que, que están evidentemente eh, en discusión. Una cosa importante, eh, tal vez estoy hablando en exceso, no, no, pero estamos no, pero eh, en esta etapa en la cual también hay una cuestión de una América Latina más compleja, más individualizada, ¿no? Eh, con un hecho original, nunca coexistieron tantas generaciones en América Latina, no hay una gran esperanza de vida en comparación al, al pasado, y eso también, y hay una aceleración de los procesos de cambio social. Entonces, obviamente, el componente generacional, generacional pesa, importa y mucho. Y entonces, digo, eh, los procesos eh, no pueden estancarse en el tiempo y deben necesariamente, para poder expandirse, convocar, y convocar significa dialogar e incorporar a las nuevas generaciones. ¿no? Entonces, estamos en un, proceso, en un proceso abierto. En ese, en ese camino, Julián, hiciste un gran mapa de, de lo que sucede en la región con situaciones realmente muy complejas. Este, no había tenido esa lectura intergeneracional que evidentemente le agrega un condimento muy importante a la hora de pensar las complejidades de nuestras sociedades. Pero vivimos un momento ligado a la pandemia, digo no terminada aún, pero con rasgos, por lo menos a nivel regional, un poco agotada, digo en otras partes del mundo lamentablemente con continuidad de la pandemia muy fuertemente como pasa en algunos lugares de Europa. Pero sí lo que vimos con mucha fuerza es que la lógica de las desigualdades poco cambió, digo creo que alguna vez lo hablamos, de ese inicio eh, prometedor utópico de este será el momento del cambio, nos permitirá tener miradas renovadas, alternativas, revolucionarias, muy lejos de eso, parecen haberse profundizado las desigualdades. La novena conferencia de Claxo titula las tramas de las desigualdades en Latinoamérica y el Caribe, ¿no? siendo el continente más desigual del planeta. Entonces digo, eh, ¿cómo es la lectura de esas desigualdades en la lógica de pensar la conferencia? ¿Para qué puede servir un espacio como el de la conferencia para pensarnos en todo esto que vos recién planteabas? No, efectivamente los momentos de crisis son también los momentos de búsqueda de alternativas, pero efectivamente eh, eh, lo, que, lo que se produce ¿no? como resultado de la crisis es abiertamente un retroceso social muy significativo. Y eh, que en América Latina viene además de, de algunos años previos con diferencia en los países, Argentina es un caso extremo eso, ¿no? de no de crisis o de retrocesos previos. Con lo cual el resultado obviamente es el agravamiento de las desigualdades persistentes, pero también yo diría de, tal vez de generación de, de, de algunas nuevas, ¿no? por ejemplo, entre los que pudieron virtualizar y no virtualizar su trabajo, los que tuvieron soporte estatal y aquellos que no por el tipo de, de emprendimiento, entre los que viven de servicio de comercio y los que no, y sobre todo yo diría eh, el, el tema educativo. El tema educativo creo que fue, eh, fue y es clave en América Latina y creo que ahí encontramos un agravamiento muy muy fuerte de, de, de, de, de la desigualdad educativa que puede tener consecuencias generacionales, ¿no? Entonces, digo, eh, estamos en una etapa de, de retroceso. Al principio de, de la pandemia tal vez teníamos mucho tiempo y nos dedicábamos a soñar, ¿no? Eh, eh, yo recuerdo, prontamente empecé a desencantar el, el principio del sueño, ¿no? Veía los animales que, que, que invadían distintas ciudades del mundo y, y cuando salí a la puerta de mi casa lo que encontré eran ratas, ¿no? Bueno, también esto esto es, es, parte, es parte de una crisis, ¿no? Lo que puede surgir no, no está predeterminado por nuestras esperanzas. Obviamente, sí, las acciones importan, pero efectivamente lo que encontramos es que en el principio. Fue una búsqueda del Estado como protección, ¿no? y eso obviamente generó un aliento, ¿no? y era necesario en ese momento, y sobre todo la sociedad civil de algún modo marcó al Estado como protector, no es que se paró la parte de la acumulación capitalista y, y el desplazamiento de las ciudades, por lo menos en Argentina, no fue por una medida dictatorial, fue casi un pedido de la sociedad civil. Pero... Cuando esto se prolonga en el tiempo y con todo el retroceso social previo y con la debilidad de nuestros estados que pueden paliar algunos efectos pero no pueden detener ese retroceso, lo que empieza a emerger para parte de los sectores es el estado como, como amenaza, como freno, como elemento, yo diría, eh, negativo. Entonces, bueno, en, e, en esa dificultad me parece eh, digo, retroceso social, desigualdades persistentes, que, algunas que se consoliden, al, al, algunas nuevas eh, y otras que, que se agravan, pero además yo diría esto que llamativamente, pese que para enfrentar pandemias y, y para enfrentar eh, amenazas globales, como por ejemplo el cambio climático, es necesario y central más y mejor Estado, ¿no? eh, porque de otro modo no pueden ser eh, estas amenazas colectivas, eh, enfrentadas de modo de modo de modo privado de modo mercantil o de otro modo no incluso algunos países centrales han, han tomado decisiones de, de esta naturaleza bueno lo que encontramos es que hay un sector de la sociedad ¿no? que, eh, que, que, que empieza a reverdecer una especie de antiestatismo y eso es importante a, a tener en cuenta en te, en tener en cuenta porque obviamente eh, porque podría potenciar incluso a futuro procesos de desigualación, al menos en parte de nuestros países. Eh, a ver, eh, hablamos de la conferencia, solamente expectativas que puedas tener con respecto a lo que va a ser junio 2022 en México, Digo, sabemos que es una gran conferencia, de mucha relevancia, en donde también el encuentro intergeneracional es muy importante, ¿cuáles son las expectativas? No, Las expectativas son muy altas, eh, Claxo hace mucho tiempo, creo que las conferencias de Claxo... Eh, son un espacio de movilización, del pensamiento crítico, de discusión, de búsquedas de alternativas, y eso es muy valioso para, para el tiempo que se viene, que es un tiempo en que estamos esperanzados que sea un tiempo post pandemia, ¿no? pero tenemos la certeza que el tiempo post pandemia, que esperemos que, que venga plenamente, eh, va a estar marcado también por por la herencia de, de la pandemia. Entonces me parece que es importante cómo, eh, si para algo están en las ciencias sociales, es para eh, poder analizar las tendencias del cambio social e intervenir conscientemente sobre ellas. Así que muy bienvenida a la, a la, la conferencia, les esperamos a todos.